Muy buena gente, ¿cómo andan, Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y en esta ocasión hablaré del tercer tráiler que salió de la película animada hecha por Sony de Spider-Man Into Spider-Verse o Un Nuevo Universo en español Y bueno, el trailer está muy bueno y, y como decía el título, ¿no? Nos muestra creo que el, el principio del Spider-Verse Que es el Spider-Verse son muchas y varias versiones del hombre araña, ¿no? Una femenina o otros animales o lo que sea eh, Son todos de distintas dimensiones, así que en esta película vamos a ver cómo, cómo se hará esa idea, ¿no? Y bueno acá en, yo en este video analizaré un poco al trailer y veré algunas curiosidades que tiene, detalles, algo y referencias a los cómics, ¿no? Y a las otras películas también. Así que bueno, comencemos. Lo primero que vemos es a Peter Parker, alias Spider-Man, relajado y ya sabemos que se dice ahí que ella ya, ya estuvo varios años siendo ya el superhéroe de Nueva York y que tuvo muchas aventuras. Muchas aventuras de enfrentamiento con villanos y también tienen merchandise y cómics. Vemos que en las aventuras del hombre araña hay muchos guiños a los cómics y a otras películas, como por ejemplo estas que son re obvias a Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi, y hay otras también a una referencia al Doctor Octobus. Hay un enfrentamiento con un lagarto y creo que Spider-Man humor no ahí, esa parte de Spider-Man 1, y... pero también hay otras realidades, como el del Ultimate Spider-Man. el trailer, parece que Kimbin parece que se da al villano que hará unos experimentos algo con portales internacionales y parece que. Habrá una ruptura de dimensiones y después eso aparecerá el Spider-Man original en, en la tierra de Miles Morales Que por ahí en esa versión del último Spider-Man también esté el Peter Parker de su universo que por ahí ha fallecido Igual que en los cómics más o menos Y aún aparece el Spider-Man adulto y por eso como en los cómics de Spider-Man el, el Peter Parker original está estancado en la dimensión última y por un tiempo Aquí es Peter Parker le explica a Miles la forma graciosa ¿no? de, de cómo es la distinta dimensión de los Spider-Man Aquí más o bueno, en esa escena le enseña a Miles a entrenarse para hacer el nuevo hombre araña de ese universo ponerle. Aparece otra araña más que Gwen bueno, este, Stacy sí, Spider-Wen Y que ella también viene de otra dimensión Cuando aparece Spider-Wen aparece ahí la, la red de las dimensiones donde están las dimensiones de todos los Spider-Man de cada universo También está el Spider-Man Noir, acá está la... Esta es Penny Parker de un Spider-Man que es en esta dimensión de ella, un robot, un robot como de Daña puede ser Y también Spider-Hat, el cerdito de daña Que vive en una dimensión de Marvel donde todos los superhéroes son animales Acabamos a más Modales con su tío Adam Davis que de vuelta en la escena parece que se da el villano como siendo como Prowler. Y bueno, el de desaparecimiento tiene un enfrentamiento contra Tombstor y Scorpion Tombstor es un villano que tiene como... su cuerpo es de, es como de lápida, el que es fuerte y es casi indestructible, ¿no? Y Scorpion es un tipo con unas partes de armadura biológica en su cuerpo, ¿no? Y que tiene forma de escorpión y ese casi ataca a Maiz Modales y también está la, la niña japonesa ahí también. Y creo que también está la Peter Park y los demás Spider-Man en esa escena. Creo que estos dos villanos, eh, Tombstone de Scorpion, creo que se dan secuaces. O se dan eh, trabajadores de Kimbin o algo así. Y no sé qué cómo pintará Brawler ahí. Ya que si. No recuerdo Prowler si sí tiene un tratamiento con el Spider-Man original. Pero no sé qué pinta si es también un aliado de Kimbin o o está por su cuenta, sé no, no se sabe y también del Duende Verde, que vemos una escena nueva del Duende Verde que no sé qué es Norman Osborn, pero el diseño del Duende Verde sí está, está muy bueno y aparte de la escena acá vemos a Peter Parker que vio una, una foto de Mary Jane que parece que mmm, está triste, parece que está pues Mary Jane está muerta en la dimensión de Miles o será que está atrapada en la dimensión de Miles y no puede regresar a la suya y acá el chiste cuando el padre de Miles le pide um, Dice a su hijo que si dice que, el, que lo quiere ¿no? Y bueno ahí lo dice Miles después en la serie final eh, Miles con la identidad del hombre araña Le dice a su, a su papá que no sabe quién es Dice que lo quiere así ¿no? una escena graciosa Después vemos una última escena Que no sé si este niño es Gangly amigo de Miles Y fue que esté ocultado Porque es el, ponele que es la habitación de Miles O es un niño random No sé Bueno aquí están todos los Spider-Man Tratando de ocultarse de, del chico ¿no? Pero ya los veía Y aparte el niño estaba leyendo unos cómics de Spider-Man se sorprendió a ver demasiado de spiderman reales a lo suyo. ¿no? volvemos a Miles primero vivimos a Peter Parker en la estatua arriba de la estatua esa de león y ahora aparece y al final del trailer aparece miles ahí próximamente se va a tener diciembre la verdad este proyecto de Sony puede funcionar muy bien y lo que lo que me molesta un poco es por qué no lo hicieron en el live action se simplemente meter a cualquier spider-man en la película live action de venom no sé por qué no lo hicieron porque tienen todos los copyrights. Así que bueno, eso lo, no, no me está gustando lo que hace Sony, pero bueno, en animación, si esta película sale bien, me gustaría ver muchas más versiones animadas del personaje spider de cualquier universo, faltaría nomás de 2099. Faltaría de 2099 y también podría un una, una de un enfrentamiento, no sé, del Spider-Man original o de Ultimate y en a no se va las carnes, no sé pero no sé qué ha pintado estos personajes hay en esa trama ya que le, la trama se basa obviamente en más modales eso ¿no? pasó a convertirse en, en el nuevo hombre de año. Bueno gente esto ha sido todo por hoy, si has visto algunas eh, curiosidades o referencias de Spiderman que no, no he visto yo, decime en los comentarios y como siempre si te ha gustado el video dale un like, compártelo y suscríbete si quieres más videos como este y bueno para el próximo video hablaré en especial del nuevo trailer de Esmeralda Darth y capaz una crítica a la película de Ben y bueno esperemos a ver qué va a salir porque están saliendo las nuevas críticas y también una nueva noticia que no me están gustando para nada. Así que veremos cómo va a salir la película. Si va a ser buena o va a ser mediocre o terrible. No sé. Veremos. Y bueno, me despido. Hasta luego. Chao.